Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más con ustedes, Bambi Raad. Hello, my beautiful friends. Eh, una vez más, gracias por... Eh, le doy a todos mis suscriptores. Eh, quiero uh, agradecerles por su fidelidad, por seguir en mi canal, por su paciencia de todo este tiempo que han estado allí y los que siguen conmigo y me incluyo porque este, yo también de igual manera sigo en sus canales este, y digo la frase fidelidad, ok gracias por todo amigos este, quiero desearles una feliz navidad eh, eh, un próspero año 2020 que todos sus objetivos todo lo que ustedes se han propuesto sus propósitos que lo logren de verdad lo deseo de todo corazón este, y también los invito a que se suscriban, no olviden suscribirse este, a mi canal este, y también decirles una vez más, gracias por su paciencia, eh, por sus tan bonitos y, bien, y dulces comentarios que ustedes este, eh, te escriben en mis videos. Muchas gracias amigos de todo corazón, este, deseo muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en cualquier sitio del mundo que se encuentren. Este, saludos a todos, a todos, a mis bellos países, eh, el centro, Sudamérica, este, a todos, eh, a todos los países de Asia, este, todo, todo el mundo. Eh, les deseo lo mejor, amigos, y también en estos momentos me encuentro en un sitio, si se fijan, está este... Cayendo nieve, ay cómo me encantan estos, estos tiempos, realmente me gusta, es tan bonito, miren, ay qué bonito, me encanta, este, ¡oh! Llegó alguien de sorpresa, ay qué bonito, miren, llegó así, me sorprendió, ay qué hermoso, me encanta, este, bueno amigos, este, como les decía, no, olvid... no olviden suscribirse. Eh... Y una vez más, feliz, 2000, feliz 2020, amigos y um, everybody, amigos, chava chalón. Bye bye, 2019.